Hola amigos del canal Random, estamos aquí con otro versus muy épico y en esta ocasión nos acompaña Sorman que se va a enfrentar a Sraum. Hola Sorman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas. Pues muy bien, con ganas de patear cráneos en el mundo cinéfilo. Así que <risa> nada vas a poder hacer contra mí, señor Dani. Bueno, señor Pero Straum, es que te estás enfrentando a la IA humana, ¿eh? ¿Serás Sorman pero... el primer invitado que logre derrotarme? Estoy invicto hasta la fecha, tú mismo. Lo dudo, pero hay que ir con positivismo Así que sí, te voy a destrozar <risa> Bueno ¿Vale? eh, Entiendo que Zorman conoce las reglas Dani, tú las conoces, ¿verdad? Zorman, ¿Eh, ¿las conoces? Sí, sí, las conozco Yo no las conozco, cuéntalas sí a ver eh... Para que me había quedado claro, vas a poner una sinopsis en una inteligencia artificial La inteligencia artificial va a ser un póster de la película O como ella se imagina por la sinopsis Que es ese póster de la película Y nosotros tenemos que adivinar qué película es Eso es bueno, pues como viene siendo habitual, eh, empieza el invitado. Las primeras adelante, son adelante, fáciles. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Uh Vale, vale, vale, vale. vale. Es que puede. Uff. Vale. Sí, sí, sí. Hay tiempo, eh. Ah, Uy. hay tiempo. Uy, es sí, verdad. Vale, como, es que se, se, me, se me va. De, de, de, de, el. El motorista. No, el. Coño, es que estoy, ahora, ahora se me va la cabeza, De Punisher, ¿no? Eh, a ver... El motorista fantasma. Vale. No, no, no, hay una moto, no hay una moto, no hay una moto. Espérate, espérate, espérate, espérate. Es bueno. que es complicado. <risa> También puede ser Deadpool, tío. No, ¿qué coño va a ser Deadpool? Eh, vamos a poner, venga, eh, The Punisher. Eh, ¿Seguro que es The Punisher, tío? No lo sé, tío, Deadpool. <risa> venga, Deadpool, Deadpool. Eh, no, no es Deadpool. A ver, yo en mi rebote creo que puede ser o el motorista fantasma por las llamas o Daredevil por las letras, pero me voy a inclinar por el motorista fantasma. Um... Motorista fantasma. Sí. Tío, es que, vamos a ver, no hay una moto. ¿Cómo cojones se crea una ya, una ya, un póster de un motorista fantasma y no hay moto en la, en la portada? Por eso lo he rechazado, pero lo primero que se me ha venido a la mente ha sido el motorista fantasma, tío. Aquí ve a lo que realmente te parezca. Casi siempre. Pues sí, sí, tú vale. no te fíes de la IA, no, no confíes en ella. Ay, vale. Bueno, pues te tendrás que adaptar. Bueno, Dani, tu turno. Empieza, empieza ganando, ¿eh? Sí, hombre. Sí. <risa> uh, esto, esto puede oh, es que esto ser bastantes películas. Pero... Puede ser bastantes películas. A ver, está claro que, que va por un tema de Marvel. Esto puede ser los Vengadores, porque la de abajo puede ser Capitana Marvel, pueden ser los Cuatro Fantásticos, porque hay varios tíos repetidos. Pero me voy a, me voy a inclinar por, un, por los Vengadores. Bueno, pues. Eh, por Endgame, que sale la, la tipa. Esta. Vengadores. En, Así general. en general, ¿no? Esto era más fácil, esto está trucado para que él empiece en las fáciles pero, y yo tenga ver, que empezar en las difíciles. Un, un tío <risa> con mono de motorista, con, eh, con calavera y llamas, ¿no te parecía fácil? Que yo, pero vamos a ver, he pensado: Motorista Fantasma, si una IA crea un, una película que se llama Motorista Fantasma, tiene que haber una moto en la, en la pantalla. ¿Cómo no va a ser la moto la, la, la IA? ¿Y bueno. ¿Qué vengador es Calvo? Mira, eh, no, no. no todo... <risa> bueno. La... Tienes la oportunidad ahora en la siguiente, eso hermano. Me gusta, me gusta el título. He a calc, he huevo. A ver. Esta también es fácil, menos mal. Oye, está guapa la, la portada. <risa> Tres lías. Sí, Madre sí, mía, sí, lo que, sí. títulos, tío, que inventa, a mí me gusta son los títulos, tío. a mí me gusta el palo que le está saliendo de debajo de la falda. Sí. Que no sabemos dónde está introducido. ¿eh? Pero, es ¿no? tiene verdad tiene aquí un... No sé... Bueno, ¿cuál vale, es? Tengo dudas, tengo, tengo dudas porque no tiene los abdominales pintados. Pero aún así voy a decir 300 Eh, sí, 300 Está. Vale. Eh, Llevan dos escudos, pues. Un palo atravesado y, y bueno. Y, y eso que, que sobre lo que está sentado, que vamos a dejarlo así para la imaginación calenturienta de la gente. Bueno, Dani, tu turno. Venga, dale. <risa> Madre mía, muy bien, eh. Lo hace muy bien esta mierda, eh. Chiares de Tori. Chiares, esto es Chucky, evidentemente. Eh, pero cuál, la 1, la 2 o la 3 o, o, o la última. O la serie, ya que estamos, ¿no? la serie. Eh, o la serie. Chucky en general, igual que Chucky. con sagas sí, si es no general, vamos a decir película, porque ya, ya, entonces te... imagínate el te festival de verdad, que de sería. Bueno, eh, seguimos contigo, Sorman. Vale. Venga, va. Aquí, vale, uh. puede parecer difícil, pero hay un detalle que te va a decir qué película es. A ver, se me ha venido rápidamente a la mente la que creo que es. Hay un, pero hay un detalle que si te fijas bien. Sí. A ver, obviamente en principio lo primero que se me viene a la cabeza es maldito bastardo, pero voy a ver si encuentro ese detalle. A ver, para... el... eh, es que no veo que tiene la ver. barba, tiene algo en la barba el tío que está esperando. Nada, eso es fallo de, a la hora de generarlo, pero el uniforme, qué le ves de raro al uniforme? Pues así a priori no veo nada. Seguro que hay un detalle, pero no lo sé. pero ¿No, no ves algo poco convencional en el uniforme? No, tío. De la cabeza pues... a los pies. De la cabeza a los pies. Bueno, sí, que tiene unas medias como de fútbol. Que tiene unas medias como de fútbol. Vale, pues entonces puede ser... Eh, iba a decir La Gran Evasión, no la otra, tío A ver, lo primero que se me ocurre Es que no me acuerdo cómo se llama esa película, tío La de... era de... Del de... de coño, se, se me van los nombres, tío, estoy empanado ¿Cómo se llama? ¿El de Rocky, coño? Eh? A ver, Rocky eh, Joder, se me ha ido el nombre, tío del la El salón. De Rocky Estalón, coño Eh... No, no hice una película Estalón, tío, sobre un escape de una cárcel, pero eso no tiene nada que ver con militares. En el que se ponían a jugar al fútbol y salía Pelé. Esa no era de Rocky. ¿Sabes la que os digo? Es... No sé el nombre, pero sé cuál dice. Es... Vale, pero esa no, va... no es, obviamente. Que eh... yo, el... yo voy a decir malito bastardo, aunque tengan botas de fútbol, pero es que no, no sé ninguna película rollo Segunda Guerra Mundial y fútbol. Eh... ¿Hay una película de fútbol y Segunda Guerra Mundial? A ver, eh, Yo no sé si dan la esta como buena, ¿no? Pero la película sería Evasión o Victoria. Evasión o Victoria. Ah, vale, ¿era esa? Eh, sí. Ah. Sí, Va, sí. No, no me la de como buena, pero sí era esa la que estaba pensando, pero que yo es que es muy difícil esta, eh. No, hombre, tenía la bota pues sí, de fútbol y era nazis. Jodidilla. Yo creo que. Yo pensaba que estará fácil. Bueno, si quieres ponme pues... medio punto en esta. <risa> <risa> <risa> Vea, el medio punto que puede ser útil para desempatar. Bueno, Dani, te toca. ¡Oh! Pues esto, a ver, es un Fanegas con las estrellas. Tenemos ahí esto... A ver, a Sorman presupongo... le he dado una pista, así que a ti te voy a dar otra, ¿vale? Yo presupongo que esto es... A ver, la pista para otra que me cueste más. Yo presupongo que esto es Capitán América. ¿Estás seguro? Pero el... Capitán América hasta arriba de bocatas. Eh... ¿No es Capitán América? No te creo. O, o no. Superman. Hostia, es bueno... Claro. Puede ser Superman. Eh, Pero no, no, yo ah, me cago en Capitán América, porque me ponen Marvel ahí, ahí deforme. Eh, es que esa era la pista que te iba a dar, que no era de Marvel. Al... Pero, Pero lo ha venga dicho. Su... O ¿Mm? venga, Superman. Nada. No, pues, ¿no? mira. A ver. Rebote. Ah, rebote. Sí, sí. No te... Si no es de Marvel, no tengo ni la más remota idea, porque es que además parece que pone Marvel, eh. Sí. Mm, Memmiset, me, me, pues no lo sé. ¿eh? Es que si no, o sea, tiene todo el traje de Capitán América, tío. Pues no sé, vas a decir. Mm, es que no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea, tío. A ver, si no es de Marvel, uh. tiene que ser de otra. Sí, de c -Cera, supongo, pero es que con ese traje. Ah, vale, eh, pero es que son dos tíos. Iba a decir Wonder Woman, pero. Que es así también el rollo, pero tampoco, tío, no sé No, Wonder Woman ah, bueno, voy a, Dime Voy a decir Aunque no creo que tengan nada que ver Pero voy a decir eh, ¿Cómo se llama esta? Eh, suicidas No, pero no tiene sentido que sea suicidas. Bueno, pero es que no lo sé, tío, así que Ah, no, coño Voy a decir la de Los Vengadores pero de DC, ¿cómo se llama esa, tío? El, no es la Liga de la Justicia eso, la Liga de Justicia, no lo vale. es tampoco. Bueno, pues a ver por si de forma... ¿Puedo con... decir una? Sí. Yo creo que es Shazam. No es Shazam tampoco, así Vaya. que voy a revelarlo. ¿Qué coño, ¿Qué? ¿Qué cojones? No ¿Qué tiene Shazam? ningún sentido. No tiene, sí. por eso digo que a veces hay cosas que son imposibles de adivinar. <risa> Ahora creo que volvemos a, a Fáciles otra vez, ¿vale? Venga, va. A ver, esta le toca a Sorman a, a vale, vale, otra vez. Y menos mal que es Fácil porque yo no la sé. Yo tampoco, tío. Esta, pero bueno, que no pueden ser mil millones de películas, tío. Eh... Uf, puede ser mil millones de películas, tío. Cualquiera de estas... Pero no lo pone abajo. M mil de millones puede ser. <ríe> yo qué sé, tío. Voy a decir la clásica arma letal, tío. Es que no, no, lo, no lo sé. No es arma letal Dani. A ver, ¿por qué tiene un muro a medio construir en su mano deforme? Eh, pero no. Eh, pero tiene varias mano. manos, ¿eh? Ojo. Sí sí sí, tiene muchas manos. Tiene una mano que tenía extra. Está construyendo un muro. Puede ser algo de albañiles. ¿De albañiles. Eh, está construyendo un muro de hormigón. Eh, el puente sobre el río Quai. <risa> Eh, ¿No? ¿Queréis decir peli de dos policías que sepáis? Vale, la de Will Smith y Martin Lawrence. Sí, esa puede ser, Bad Boy. Sí. No. Dani. Vale, me toca, me toca. A ver si acertamos algo, que llevamos una racha. Uh. Sí, sí uh. la anterior no la había acertado y está, ya os digo. WD, D-table... Eh... Yo por el suelo diría Sherlock Holmes. Y Watson. ¿Es tu respuesta? Sí. No es Sherlock Holmes, ah, no. Es... Ostras, Mostra pues la buena, que se eh. La de. ¿Y yo qué me pasa ahí con los títulos, tío? No me acuerdo de ningún maldito título, tío. ¿Qué cojones? La de. Eh. La de Que Te Pillo, no sé, qué, ¿Cómo se llama esa puta película, tío? Cole, la de Tom cole Hanks. Y la, la de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, tío. Eh, no, no, no. no Mierda, es. pues nada, pues me de la vida. Eh. Esta creo que no la vais a aceptar nunca, ¿vale? Así que. Venga, dale ahí rápido, a ver. Rush Aur. La de Ora punta. Esta es la de Jackie Chan. Sí. Oh, claro. Pues ahora me sí creo que vienen las normales otra vez. Ahora ya van viniendo las normales. Oye, vamos una racha, que hemos acertado tres al empezar y se acabó. Tal cual, eh. Vale, aquí empieza. A, ¿A ti te toca. ¿A mí? Sí. Vale, tengo miedo porque puede que no sea esta. Pero. A ver, lo primero que se me viene a la cabeza es el padrino. Por pues el rollo. Mm. Pero.. Va por ahí los tiros, pero. Sí, claro, es que, pero es que pueden ser muchas, tío. Es que Robert De Niro. Pues nada. Sí, es... un momento, ¿De Robert un momento, un momento. De Niro con un montón de chavalitos. Espera, esos... que dice que un momento, venga. Un momento. Robert, Robert De Niro con un montón de chavalitos y, y de color y todo el rollo. <risa> Tiene que ser de mafia por el rollo. Eh... Vale, voy a decir uno de los nuestros. Uno de los nuestros que en español, ¿cómo era? En inglés, ¿cómo era? Ghostfellas. Vamos. Sí, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. A ver. Este. No hubiera, no hubiera llegado, eh. No hubiera llegado al. Título. No, yo daba por hecho que él iba a llegar porque esta película sé que le gusta. ¡Ah! Se lo has tuneado para él. pones morralla, qué cabrón. Todos los invitados están tuneados para los suyos. Yo no sé si te has dado cuenta, pero no. las películas que, le, que les ponemos son películas que tienen en, eh, que tienen vídeos en su canal. Sí, ah. sí, Evasión, Evasión y Victoria es mi película favorita. Bueno, o sea, a ver, pero iba de fútbol, ¿no? Sí, pero, hombre, eh, a ver, a ver, a ver dale, dale. Dani. Eh, espera. Hostia, espera, espera, espera, que hay un montón de. Un montón de negros con pistolas. Loca Academia de Policía. El Hightower. ¿Estás seguro? Ya lo he dicho. Venga, pues, eh, no. espérate. Y como estamos siendo flexibles con Sorman, también voy a ser un poco flexible contigo. <risa> es, una co es una comedia, ¿vale? El protagonista sí. es un policía, ¿vale? Aunque los veas ahí varios, pero es uno. Y ya está, no te puedo decir mucho más. Es un policía, es un negro con bigote. ¿Puede ser alguna de Di Murphy? Uf, ah, superdetective en Hollywood. Que... Yo iba a decir esa. Si no es eh, esa, sí. yo me retiro. Sí. <risa> en cuanto ha dicho que es un policía y ya, ya la ya, ya. y eso ya estaba como muy. Ahora, eh. no, pero está bien porque como Eddie Murphy hace siempre de 40 personajes. Sí, es verdad. bueno, eh Sorman. Uh. Esta, yo creo que se puede sacar. Yo creo que sí. Eh. Uff. A ver, ¿qué cojones tiene en la mano, tío? Esto, como dos husis, ¿no? Tiene tres manos. Eso eh, es importante. Bueno, a ver. Sí. Eh, El actor sabéis cuál es, al menos, ¿no? Yo creo que sé cuál es. Yo creo que sí. sé cuál es esta. No tengo claro, pero parece al Pachino, tío, con un bigote raro. Eh. Sí, es al Pachino. Eh. Pero por el tipo de portada y todo el rollo, al Pacino, tío. Eh, a ver, es que tenemos que tener en cuenta... Uh, voy a decir la de... La de... No da La título. típica, ¿no? Pero a ver si hace calitos Güey alguna de estas, tío. Pero voy a decir la típica, ¿no? Pues, eh, la típica. Tío, se, se me van los títulos, tío. Te lo juro que se me van los títulos. El precio del poder, joder, tío. Me cuesta, ¿eh? Scarface. ¿Precio de poder? A ver, Al Parchino con una metralleta, yo creo que. <risa> yo creo que, que no, sí. Lo te, yo lo tenía, lo he visto bastante rápido esta. Venga, vamos, dale ahí. Esta sí la cierta. Yo creo que incluso es fácil, porque yo la veo y la reconozco. Madre de Dios. Eh, a ver, esto es un cura con un palo. Sí. Uh, a, a, ¿A quién se os parece? Imagina. Porque hay parece, Bueno, hay parecido entre comillas calaloraz, pues es un, un notas con sombrero que hace así eh, Chi, eh, espera, estoy <risa> leyendo Chi el eh, le, Edalila No se puede leer loraz A ver Algo del caloret eh, Es del Caloret Es una película ¿sí? que está en el oeste Transcurre en el oeste Pues a ver eh, pues entonces si es en el oeste será algún Clint Eastwood o oh, Richard Harrison, me más por Clint Eastwood. Está un, poco, entonces, un poco gordete, ¿no? Para hacer Clint Eastwood. Está un poco, poco rechonchete, sí. Pero vamos, vamos a ir a la típica, al bueno, el feo y el malo. Eh, no, no. Un rebote. Regor... Bueno, hoy estoy. Regordete. No, ¿eh? Es interesante ese dato. ¿Y yo ah, digo? Que este, que este record... Tiene un parecido. ¿Sí? A entonces, ver entre comillas. Me... Me recuerda mucho al. al cabezón de Grande boquía A ver. No lo sé, la verdad es que no se, me, no se me ocurre una película de este con alguien recordete. No tengo ni idea. Voy a decir el. el no sé. En el oeste. Pff, no sé, tío. Recordete en el oeste no. No me cuadra, tío. Sin perdón no es recordete, pero voy a decir sin perdón porque no se me ocurre ninguno. Vale, no es sin perdón. Entre los dos, ¿alguna idea? Nada, nada, nada. Yo no, no estoy... A estoy ver, muy, el, uh, el muy protagonista, peligro. el protagonista, recordete. ¿Necesitas saber cuál es el protagonista? Sí, venga, si ya estamos fuera de plazo. Sí. Bueno, el, pro, el, el protagonista se llama Chiquito de la Calzada. Venga, a ver es la <risa> la el con temor. <risa> <risa> es que me <manda> huevos, tío. <risa> Y dice que es revelador, que se parece a esto. ¿se parece? Madre mía. En el oeste, nosotros pensando en Clint Eastwood, tío. Claro. Bueno, ahora sí vienen fáciles. Venga, va. Pero es normal. A ver. Uh. es ¿Estás tardando? Sí, porque es que creo que él sé cuál es, pero no estoy seguro. Y sobre todo porque no me acuerdo el nombre de esa película, porque no sé tan de Marvel. no ninguno! No, no, de esa en concreto es que la, la pasé completamente... Ah, no será Mulan, ¿no? No, no creo, ¿no? A ver... No, no espera, espera, espera, no. Creo que es la de Marvel esta de... de las últimas que han sacado de Marvel. Que no tengo ni puñetera idea de, de cómo se llama, porque la verdad es que no le he hecho mucha cuenta a las películas de Marvel. Pero tiene pinta de que es esa, la de. A ver, la que tú dices es Sanchi. Sanchi. Pero crees y... que es una peli de Marvel. Yo te diría. ¿Qué? Ah, no bueno, no, qué coño, qué coño. Espera espera espera, espera, espera, espera, repito, perdón, perdón, perdón, que me acaba de venir a la mente, tío. Creo que es Mortal Kombat. Sí, hombre, es Mortal, Mortal Kombat, Kombat sí, si es que hasta las letras uh, tenían. Ya, la... tío, verdad, las sí, letras, sí. tío. Y tiene el... al... la mente. Sí, sí, es verdad, tío, ahí está subsero. un es un raro. Sí, sí. Vale, bien. Eh, bueno, Dani. Es que es más complicado ah, lo que parece esto, ¿eh? sí, hay que claro. entrenar. Ahora, si, en el futuro, hago una segunda parte y ya me va a hacer más fácil. Claro, pero, tío, yo, pero yo, fíjate, lo voy me por complicado. la octava y voy fatal. Dale, pepinelo, a ver qué pasa. Está difícil, pero tiene detalles. ¡Buah! A ver, a ver, a ver. Esta yo ver, creo que la puedes acertar, ¿eh? A ver, son niños, eso está claro. Son eh, niños pequeños... No, eh, a ver, niños, son adolescentes de 35 años, ¿vale? Joder, pues ya empezamos mal. Eh, <risa> pues ya vamos mal. Adolescentes de 35 años. Se ve una isla calavera. La isla calavera, obviamente, no va a ser, no va a ser los Goonies. Es Ping Soa. Son adolescentes de 35 años en la playa. Parece rollo terror. Vale. Las letras no tienen nada que ver, ¿vale? Absolutamente ya, ya, ya, ya, ya, No, no creo que la saque, ¿eh? Como no acierte con algo A ver, algo de la playa Adolescentes de 35 años en la playa uh, Joder, la de Di era de DiCaprio Que se llamaba la playa justamente No, no, no No Pues, Pues no, no, no lo sé la isla, Con la isla esa llena de mugre atrás bueno, Es que no, no, entendemos que es una playa No una isla eh, eh. Sí, están en una isla. Bueno, Sorman. No tengo ni puñetera idea, tío. Eh, no tengo ni idea. De, son de 35 años. Bueno, como en todas las películas norteamericanas que se van de fiesta y tal. Sí, pero. Pues, o sea, me, me vienen dos. Me viene una que se llama Club de Madre, pero es que no es muy conocida, no creo que la hubieras puesto. No, es... Pero que, que esta película está muy chula, por cierto. Y me viene también la... Esta película Slasher, que es un clásico de los 80, tío. Que también se me ha olvidado el nombre porque hoy estoy con los nombres olvidadizos Vale, igual, eh, igualmente no es de los 80. ¿No? no. ¿Pero esa cuál te digo, no? Eh, no. La del final... <risa> la de... Aquí. La del final, que es un tío. Que al final el, el giro es que el, el malo. No, campamento que el malo era una tía, que el malo era una chica en vez de un chico. ¿No acordáis de esa sangriento. película? Ese sí, campamento sí. sangriento, tío. Pero no, no es, entonces no, no se me ocurre. Pues entonces. Creo que sé cuál es ahora. ¿Puedo digo de fuera de plazo? Sé lo que hicisteis el último verano. Eh. No. A no. ver, eh, la vais a sacar. Está basado en un videojuego. Adaptada <ríe> por el gran V-Ball. House of the Earth Vete por Ostras, ahí Es muy complicado, tío Es muy complicado, tío Bueno, eh... Sorban. A ver, como me conocen mucho Y también pensaba que podías meter esta película Podría decir que es Rocky Y de hecho voy a decir que es Rocky pero se parece mucho a Jean-Claude Van Damme en la abajo a la izquierda, sí. Se parece, eh. A ver, Rocky, ¿no? Tiene que ser Rocky, por huevos. Rocky. No es Rocky. ¿Que no es Rocky? Ver, es que Van Damme tiene muchas de estas, entonces es complicado, puede ser. Contacto sangriento. Dame una segunda oportunidad. <risa> eh, no es contacto sangriento. Ah, Mierda. pues entonces es la otra, la de, la de que está con los huérfanos de Quest. ¿Se llamaba así de... No es después. Quest. ¿Cómo se llamaba? Hostia, la... Que era un la, torneo... La que había un malo con bigote... ¿No? Vale, me toca... Double, double Dragon. <risa> no. <risa> Piri, no estás rigiendo bien este, este, este... Nada, nada, nada. Nada. A ver si la saquéis conjuntamente. Película de Van Damme. Película de Van Damme de torneo... De... Es que claro... De la una pelea, famosa ¿no? de un La más famosa de Van Damme. La, la, la más famosa con Contacto Sangriento. Sí. Bueno, tienes otra también. Claro. Sí, la otra sé cuál dices, tío, pero no me acuerdo el nombre, tío. Para bueno. variar. Kickboxer. kickboxer. Kickboxer, coño, Kickboxer, es verdad, tío. Somos gilipollas, tío. Mira que era fácil, tío, los guantecitos. La A ver. Las letras no tienen nada que ver. Calopan Matán. Es un señor militar que lleva 800.000 cargadores encima, pero tiene bigote. Entonces es, es un militar que va solo, tiene un brazalete, obviamente, de los Estados Unidos de América. Pero no caigo, ¿quién puede ser? Eh, mm. Mm. La cara no que dije. tiene o que tenga bigote aquí, no No te va a dar una pista sobre pero, pero qué claro, peli. Es que una peli de un militar que, que pega muchos tiros y está él solo ahí, eh, es que puede ser... Eh, Rambo ya la hicimos, entonces Rambo la vamos a descartar. Eh, eh, una de un, de un militar, alguna de Steven Seagal. Eh... De Steven Seagal son famosas, en serio Hombre Vale, vale, pues ya me has dicho que no Pues a ver, Comando Del Chuache. Comando Qué buena, qué buena eh, qué buena, tío En cuanto lo has dicho, digo, puede ser bastante eh. Qué buena, o sea, tío tú, tú, tú consideras entonces que Steven Seagal no es famoso Steven Seagal sí, pero sus películas no Su Yo película estoy de acuerdo con Jacinto ¿Qué película famosa? Eh, di difícil de matar que la que se queda en coma. Difícil de matar, o difícil de matar se podría decir que... Alerta máxima, la del barco. Alerta máxima 2, la del tren. ¿No? Todas esas películas que estás diciendo, las he visto, seguro las he visto, pero es imposible. O sea, ni de coña me hubiera acordado el nombre de ninguna. ¿Sabes, no? Vale. Ahora hay un problema, tío. Puede ser Creed, puede ser Rocky puede ser, Rocky, puede ser lo que le salga de los huevos, tío. Vale, pues... Voy a decir que es Creed. Muy bien, señor Muy bien. bien Está en mi mano, a ver Oh, joder, es que estas son cosas De los viejunos como vosotros eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, es un, un tío Cachas, joder, este es el Uf, ¿Cómo se llama? El Skeletor este De He-Man De He-Man, He ¿no? El Skeletor. ¿Cómo se llama? Es que yo no sé estas cosas es sí, el muñeco, pero... ¿No? He-Man. Eh... Sí, Master del Universo. Venga, va. No, yo, yo hubiera dicho Master del Universo, le ha dicho he que es el personaje. Me tienes que dar otra oportunidad al menos. <risa> otra oportunidad para el desempate. Tiene que haber ahí alguna que esté probando para la semana que viene. Sí, sí, como, como la de antes, ¿no? La de... Bueno, es esa, de, es esa de, del talón, la de... <risa> no tengo más preparadas, tío. Mierda, tío. No bueno, pues malo, entonces me ha, ganado, me ha ganado justamente. Bueno, por, un, por uno. ¡Sigo invicto! Por uno, por uno. No, gracias, no, no justo, invicto. eh. Ganar yo, yo, yo me noto. Me noto derrotado, eh. Me noto derrotado. Ha, eh, está, ha estado muy bien y yo no está tan fino. Bueno, pues este ha sido el resultado. Ha ganado aquí la IA humana, que hoy ha fallado bastante, la verdad. Bueno, nada, Sorman, eh, como viene siendo tradición, pues hoy has perdido, te toca despedir el vídeo. Ha sido un placer estar aquí. Esto parece más fácil de lo que es. A lo mejor desde vuestra casa, sin nervios y demás, podéis adivinar más fácilmente. Yo estaba aquí con mucha, mucha, mucha presión. Pero nada, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado mi derrota y por supuesto suscribiros al mejor canal, al segundo mejor canal del mundo, al canal random. Y sed siempre épicos.